Te subís a una bicicleta que tracciona y te entrena, transpirás, te moves, moldeás este poema contra el viento, la ventana empañada va por ello.